La carrera espacial. ¿Qué fue la carrera espacial? Fue la competición por la conquista del espacio exterior que se llevó a cabo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual se extendió desde 1957 hasta 1975. Sus principales objetivos fueron poner en órbita satélites artificiales, enviar seres humanos al espacio, explorar otros planetas y llegar a la superficie de la Luna. Se podría considerar que el lanzamiento del primer satélite artificial soviético Sputnik 1 en octubre de 1957 dio inicio a la carrera espacial. La carrera espacial fue uno de los ejes principales de la rivalidad científica y tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la época de la Guerra Fría. La competencia entre los bloques capitalista y comunista se desarrolló en los terrenos políticos, culturales, deportivos, científicos y tecnológicos. En este contexto, la carrera por la conquista del espacio que se desastó en ambas potencias tuvo entre sus finales las actividades de espionaje, ya que los satélites que orbitaban alrededor de la Tierra podían obtener fotografías de instalaciones militares e industrias del enemigo, que fue una de las principales razones que mandaban satélites, el espionaje. Consecuencias de la carrera espacial. Entre las principales consecuencias de la carrera espacial se pueden mencionar las siguientes. La primera. La puesta en órbita de satélites artificiales que además de espiar, como ya hemos mencionado, también permitían mejorar las comunicaciones, realizar comprobaciones científicas y hacer predicciones meteorológicas, ya que con los satélites en el cielo podían sacar fotos y comprobar terrenos que estaban populados o no, y también les extendía la red de comunicaciones que antes no tenían disponible. En segundo lugar, podemos encontrar las muertes de varios astronautas en misiones fallidas al tratar de despegar o reingresar en la atmósfera terrestre, que también resultaba en la contaminación del espacio con todos los residuos y partes desechas de las misiones. Y finalmente, el agotamiento económico de la Unión Soviética debido a los millones de rubles que fueron destinados a la carrera espacial. En este sentido, la carrera espacial contribuyó a definir el resultado en la Guerra Fría a favor de los Estados Unidos los 10 acontecimientos más importantes de la carrera espacial. Sputnik 1. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik 1, que con 83 kilogramos y del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto, se convirtió en el primer satélite de fabricación humana en orbitar la Tierra. Segundo, el primer satélite alimentado por energía solar. El 17 de mayo de 1958, la NASA ponía en órbita el Vanguard 1, el primer satélite alimentado por energía solar y una victoria importante para los Estados Unidos en la carrera espacial. En tercer lugar, podemos encontrar el primer satélite de comunicaciones. El 18 de diciembre de 1958, la NASA se apuntó en su primer tanto real durante la carrera espacial al poner en órbita el primer satélite de telecomunicaciones, el SCORE. En cuarto lugar tenemos el Luna 2. El 14 de septiembre de 1959, el Luna 2 de la URSS se convertiría en el primer objetivo terrestre en impactar en la Luna, es decir, el primer satélite que tuvo contacto físico con la Luna. En quinto lugar tenemos la primera imagen de la cara oculta de la Luna. El 7 de octubre de 1959, el satélite soviético Luna 3 tomó las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. En sexto lugar tenemos el primer hombre en el espacio. El 12 de abril de 1961, a bordo de Vostok 1, Yuri Alexeyevich Gang Gangarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. En séptimo lugar podemos encontrar la primera mujer en el espacio. El 16 de junio de 1963, a bordo de Vostok 6, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en viajar al espacio en una misión que se prolonga durante tres días y durante los cuales completó 48 vueltas alrededor de la Tierra. En octavo lugar, podemos encontrar el primer paseo espacial. El 18 de marzo de 1965, Alexey Lenov, quien viajaba a bordo del Voskhod 2, se convertiría en el primer ser humano en realizar un paseo espacial permaneciendo fuera de la nave que, compara, que compartiría con el consulado Palev durante 12 minutos. En noveno lugar, podemos encontrar la llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertirían en los dos primeros hombres en posarse en la Luna a bordo del módulo lunar Eagle de la misión Apolo 11. Y por último, el fin de la Guerra Fría. El 15 de julio de 1975 se produciría en la órbita de la Tierra el acoplamiento de las naves Soyuz y Apolo 18. Se trató de la primera misión conjunta de las agencias espaciales de ambos países. Historiadores conocen esto como el hecho que dio fin a la Guerra Fría ya que fue su primer pacto.